¿Nos pueden contar un poco la institución o la entidad en la que participan y la temática? que promueven? Bueno, nosotros venimos representando a la empresa Artros Médica y teniendo en cuenta que es una feria de accesibilidad, eh, una parte de nuestro negocio está enfocado a facilitar el acceso a las personas con discapacidades y para ayudarles en la vida diaria. Tenemos una sección, digamos, más eh, enfocada a la ortopedia y después tenemos una parte más enfocada a, la, a, la, a lo que son los fisioterapeutas, etcétera que eso ya lo explicará un poco más ella, porque en esta feria, aparte del tema de accesibilidad, también está un tema de deporte, etcétera y entonces queremos un poco pues, mostrar nuestros productos para ayudar tanto a la vida diaria como en general a los fisioterapeutas. Sí, la de los terapeutas ocupacionales y los fisioterapeutas, entonces siempre hemos estado con ellos y, aparte de la dotación de geriátricos y hospitales, pues... También estamos en la rama de accesibilidad. Eh, aparte de internet, evidentemente, nosotros estamos en la zona de Guanarteme, en la calle Gravina. Tenemos ahí nuestra tienda y bueno, cualquier persona que se quiera pasar, ahí estaremos para atenderles lo mejor que podamos.